¡Ya! ¡Es tu final! ¡Lanzas y las armas! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Alzamiento de almas! ¡Castigo devastador! ¡Ahora voy a acabar contigo! ¡Cuánto le miedo puede ser guadaña mortal este es el estela de la muerte necrópolis descarga siniestra bloqueo descarga caótica brazo total lanza perforante el poder del mal. Descarga. Permisión. Impacto de motor a Esta pelea. ¡Hop! ¡What! supremo! ¿Puedes desafiarme? Grita, ante las puertas del infierno. ¡Hola! ¿Comenzamos? La destrucción marcará un nuevo ciclo. Yo me encargaré de esta basura.